hoy día dos veces dos entrevistas muy especiales tanto en la mañana aquí en holanda bueno no la mañana a la una de la tarde ya era la mitad del día y 7 de la mañana en ecuador y en los otros países pues en esa diferencia de hora, pues ahora estamos acá en eh, con la segunda entrevista la entrevista especial hoy eh, bueno ahora tenemos un tema diferente un tema no, no va sobre la música va sobre el fútbol los futbolistas ecuatorianos, los futbolistas de Esmeraldas, los mejores de Ecuador, los esmeraldeños, y en este caso nuestro, este, nuestro invitado especial, Joao Ángel, Ángel Joao Intriago eh, Tello, futbolista, un joven futbolista ecuatoriano con una carrera de, en, en, el, en el área del fútbol muy interesante y Joao nos va, nos va a comentar sobre la este, la trayectoria de su de, del fútbol y cómo empezó qué es lo que ha logrado durante este tiempo como este qué es lo que quiere lograr y pues y todos los, los los equipos donde ha jugado bueno bienvenido Joao muchísimas gracias por tu tiempo hasta que por fin logramos dar esta hacer esta entrevista ya que las otras dos veces anteriores que ha estado agendada ha sido un poco en eh, no problemas temas técnicos por los cuales nos hemos, no nos hemos podido comunicar, pues ahorita este es el momento. Joao, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Ángelo Joao a botello Soy de acá, de Ecuador, Esmeraldas. Eh, soy un futbolista joven con edad de 20 años. ¿22 20 años? ¿tiene? ¿22? Ah, 22, <risa> Ok. Eh, le voy a contar un poco de mi trayectoria, mis inicios en el fútbol ecuatoriano. Eh, Muy bien. Mis inicios fueron en la selección de Esmeraldas. Empecé a jugar en el año 2011. Empezamos a entrenar porque tocaba un campeonato provincial. Nos tocaba jugar con diferentes provincias de aquí, de Esmeraldas y el Ecuador. Eh, y el campeonato empezaba en el 2013. Empezamos a jugar En esa etapa quedamos vicecampeón con la selección de Esmeralda Quedamos vicecampeón Que fue aquí mismo en la sede en Esmeralda sí. Y ahí luego, nuevamente nos tocó otro campeonato en el 2014 Que fue el campeonato nacional de aquí del Ecuador Que nos tocó jugar con las diferentes ciudades de aquí del Ecuador Y Ajá. en ese campeonato no por errores nuestros mismos no podemos lograr un objetivo y nos eliminamos y ahí nuevamente uh -huh. me tocó jugar en corte de edad en la selección mayor de, de Esmeralda también sí. ahí llegamos a una instancia, a octavos de finales llegamos no llegamos muy lejos tampoco por problemas uh -huh. tácticos de nosotros mismos como jugadores también, y ahí en el 2015 empecé a jugar en Esmeralda Petrolero, un equipo de segunda de aquí de Esmeralda Ajá. Ahí tenía 14 años 14, 13 14 años tenía Ese campeonato años. es un campeonato Sí, un, ese es un campeonato pro, profesional De aquí de Esmeralda y del Ecuador Ahí quedamos campeón En el provincial de aquí de Esmeralda El campeonato De la sede aquí de Esmeralda el campeonato zonal, Se llama la segunda fase del campeonato Que el que queda campeón pasa a la siguiente fase para lograr el objetivo que es subir a la Serie B sí. en ese campeonato en el 2015 también llegamos a cuartos de finales ¿no? y no pudimos cumplir el objetivo que era subir a la Serie B sí. y ahí nuevamente en el 2016 jugué en la Sub-18 también la jugamos el, campe el campeonato de la C mismo era aquí mismo en Esmeralda, el campeonato de segunda pero la Sub-18, en las inferiores de Esmeralda Petrolero. y jugamos el campeonato también llegamos a semifinales, digamos, no, no cumplimos el objetivo de quedar campeón. Uh -huh. Y nuevamente me paré un poco por una lesión en el 2017, 2017-2018, porque tuve sí. una lesión en los tobillos. Nuevamente comencé a entrenar, a recuperarme de a poco, para volver a entrenar nuevamente, ¿no? Y ahí sí. en el 2019... 2019 jugué en el oriente un equipo que se llama como era el presidente era el alcalde de allá mismo de del lago agrio en la zona de amazonía jugué en el 2019 jugué en un equipo también de segunda categoría que se llamaba atlético sucumbido pero el nombre normalmente era consejo provincial okay. jugamos ahí también campeón de esa, quedamos campeón de la provincia allá mismo porque el campeonato era segunda profesional también en la sub mayores Quedamos campeones y pasamos también al zonal. En el zonal nos eliminamos también jugando los cuartos de finales. Y ahí nuevamente volví acá a mi tierra que se llama Esmeraldas. Y 2020 no participé por el tema de la pandemia. Uh -huh. estuve, Todo se paró. Y, claro, y no participé en, ese, en, en este campeonato del 2020 y ahorita nuevamente estoy entrenando un equipo que se llama Sagrado Corazón también es profesional de aquí del Ecuador de segunda categoría uh -huh. el campeonato está por empezarse en abril o mayo muy bien y dime una cosa llevado entonces esta este es el, la última experiencia en cuanto al, al fútbol en la que estás ahorita practicando para empezar en mayo claro sí es desde es la última estamos haciendo ya estos meses que faltan para uh -huh. poder empezar el campeonato ahorita el 2021 sí y de una cosa yo a qué edad a qué edad tú eh, empezaste a jugar el fútbol porque si a, a los 11 o 12 o 13 años ya estabas en un, un nivel a nivel nacional eh, ¿Cuándo empezaste? ¿A los siete años, ocho años, nueve años? Empecé a jugar a, lo, a los ocho años, empecé a jugar, entrené en un equipo que se, llama, se llamaba Palmeiras, era un equipo de Playero. jugamos campeonatos playeros, jugamos. Le cuento que empecé sí. como arquero, primeramente era arquero, empecé como arquero, primeramente mis inicios de fútbol fue como arquero, y ahí sí. como teníamos un equipo súper super, que, que bueno, casi no llegaban los, los, los, los contrarios al arco, no llegaban. Y le decía al profe que estaba aburrido en el arco y que quería salir a jugar porque solo paraba. Ganamos de 10, 8, 5, porque teníamos un buen un excelente grupo. Y le dije uh -huh. al profe que me, haga, me comience a hacer jugar de, de volante por izquierda. Y ahí comencé a jugar, comencé a jugar y empecé de nuevo a jugar. Y ahí en el 2011 comencé ya a jugar profesionalmente en la selección de Esmeralda. Y ahí fue, fui creciendo, ¿no? Yo y quién y quién de tu familia eh, es amante o fue o es amante al fútbol. Papá, mamá. Tengo un, tío, un familiar. Papá. Tengo un familiar que es un tío. Ajá. Que vive en Guayaquil. Tengo. Tengo un familiar que es un tío que vive en Guayaquil. Él jugó en River en River Ecuador. Cuando estaba River. Ahora el equipo actualmente se llama Guayaquil City. Él jugó ya en Río Ecuador y también jugó en Barcelona, en el inferior de Barcelona y creo que también en primer. Solo él es el único familiar que ha jugado fútbol, de toda la familia. Ah, ok. Muy interesante. Um, y, este, y actualmente, o oh, no actualmente, ¿cuáles son tus mejores jugadas? Yo no sé mucho del fútbol, tengo tres personas aquí en casa que les encanta el fútbol, pero honestamente no, me he, no he profundizado en él. O sea que ahorita creo que ya es el momento de... de de enterarme un poco más sobre el fútbol. Cuéntame, ¿cuáles, ¿cuáles son tus mejores jugadas? Movimiento, derecha, izquierda, Ay, ¿cómo funciona eso? Ya, el, le voy a comentar, la posición que yo juego es volante central o volante 5 más conocida como volante central. Eh, sí. Mi habilidad es darle al delantero la facilidad de poder hacer gol, poner pases diagonales, tirar pases largos. Tirar callejones como se dice, hacer galletas, caño, como se dice. Esas son mis, mis, mis cualidades principales. Y también en uno a uno soy muy hábil. Soy diestro también, pateo con las dos piernas. Diestro de patear con las dos piernas. Que bien. Eso es una, una, una, una ventaja, es una buena ventaja, una buena Señoras y señores, estamos ya sí. sobre los 37 minutos de juego en la Y le una cosa que eh, vamos cómo defiende eh, vamos a decir, ah, bueno, vamos a hacer eso Justamente eso, vamos a pasar ahora mismo unos, Un vídeo donde hay Algunas jugadas tuyas, que el vídeo no se ve Muy bien porque la calidad no es muy O sea, no es muy buena Pero sí pudimos recuperar un poquito De él y ahora mismo podemos ver Richard, si nos muestras Un poco sobre el vídeo Del partido donde Joao juega, donde Joao se está, está este los campeones de el de este torneo de ascenso a la B a representar por supuesto a todos sucumbidos eh, muchas gracias por la de campeón, y gracias a Dios se se, lo, se cumplió el objetivo que teníamos que tenemos en mente y gracias a Dios se dio y sí, ahora viene otra etapa más dura y hay que con la bendición trabajar, con la bendición de Dios trabajar y hacer las cosas de la mejor manera en el Senado. A los hinchas que han venido ganando en este corto camino eh, Gracias a Dios nos están apoyando y que le pedimos que nos sigan apoyando, que este grupo cada día está, está más convencido y agarrar la mano de Dios que nos sigan apoyando, con la bendición de Dios vamos a dar todo. ¿A quién le dedica esta victoria? Eh, se la dedico a mi madre, a mi abuelo que está en el cielo y a, y a toda la gente de aquí Tiros libres, o sea, tiros libres directo al gol. Sí. Ah, oh, mira. Qué bien. Qué bien, me alegro muchísimo, o sea, eh, aquí te, estamos hablando ahora mismo, tenemos como entrevistado a Joao, Joao, Ángelo Joao o Ángel Joao Intriago? Joao, su nombre es Ángelo Joao o Ángel Joao Ángel Ángelo Joao Intriago Tejo. Ok, como pueden ver, aquí tenemos a Ángelo, Joao, Intriago, Tello, Intriago. Pues ya ven, venimos del mismo nombre, del mismo, el mismo apellido. Ángelo eh, viene de Ángel, eh, Intriago viene de Intriago, Rosy viene de, de Rosy, pero también viene de Intriago, así que venimos de una sola base. Joao es mi sobrino. Joao es uno de los únicos sobrinos que tengo que le gusta el fútbol. Y también. Eh, esta base la trae también mi papá. Mi papá cuando era muy joven jugaba mucho al fútbol en todas las ciudades, en todos los pueblos de, de donde vive. Entonces, de, de parte de madre y padre, pues hay una base de fútbol. Pues y aquí hemos, bueno, tenemos una una estrella del fútbol. Así que con esto, ¿qué queremos mostrar con esta entrevista? La, la cualidad de Joao como futbolista y las posibilidades que Joao está buscando para, hacer, para mostrar más sus cualidades y pues mejorar más, ser un futbolista a nivel internacional conocido, eh, reconocido y, por, y que se le dé la oportunidad de salir a, este, a partidos, a equipos, no partidos, a equipos más grandes, a equipos internacionales. Tal vez un equipo en Holanda donde la tía, no lo sabemos, vamos a ver. Así que si alguien quiere contactar a Joao, pues no duden en contactar. En contactar si es a nivel internacional, en contactar a la tía, a mí, a Rosy. Sí. Entonces eh, nos vamos a ir a una pequeña pausa donde, donde Richard va a mostrar eh, un poco más sobre las jugadas de Joao en la pantalla y sobre las, la publicidad y volvemos enseguida. Señoras y señores, estamos ya sobre los 37 minutos de juego en la parte que La juega ilícita está controlando en el campo que defiende el Consejo Provincial. En está con mayores daños, ni. Y... El Consejo Provincial y el conjunto de Oriental, lo cierto es que el Oriental despedió el eh, jugador, se trataba de González, pierde González, ahora recupera fácilmente el balón, recupera a Rodríguez, Rodríguez está marcando, marcando la diferencia con Intriago, no puede borrar la marca de Valencia, sale Valencia con el balón, Arrastre piso, metiendo ahora para quinta jama jama devuelve, el balón está en poder de Rodríguez, Rodríguez para Intriago. De los campeones de, el, de este torneo de ascenso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 Y empresarios de habla hispana en Europa y Latinoamérica cuenta con nosotros. Estamos ubicados en La Haya, Holanda. Final. Inicio. estamos de vuelta, después de una pequeña pausa, después de una pequeña publicidad, ahora tenemos a, a Joao, al conocido, conocido en, el, en la provincia de Esmeralda como El Pollo. <ríe> no sé por qué le dicen El Pollo a mi sobrino, pero bueno, <ríe> yo ya voy a escuchar de él por qué le llaman El Pollo. Joao, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el, cuál es el, el tema detrás, cuál Pobre es la historia detrás del, del nombre del Pollo? <ríe> Nada, siempre, desde pequeño, las amistades del barrio me han llamado, no sé por qué me pusieron el pollo, como yo soy coloradito y utilizaba ajá. el galleto me pusieron el pollo, ese sobrenombre y ah. desde ahí entonces lo he tenido siempre, así me conocen casi todos los profesores los compañeros aquí en Esmeralda ajá, ah y entonces y el cabello pintado también y todo eso también es típico de los futbolistas que se pintan el cabello, que se cortan, que se ponen los tatuajes y todo, ¿verdad? <ríe> y cada, identificas... quien... cada quien sí. utiliza su moda Ah, en el equipo, claro, muy, bien. Sí. muy interesante es muy interesante a mí cuando me digan, me hablen del pollo yo no sabía, porque yo te conozco como ayudado, no, no como, como el pollo pero bueno, ahora ya lo conocemos a el futbolista, muy conocido en Esmeraldas por su talento, por sus habilidades dobles de, de ¿cómo se dice? ¿los dos pies? ¿cómo es que era? Diestro Diestro, diestro un futbolista diestro, con la facilidad de tiros libres y con algunos otros movimientos que él lo explica cuando se contacte con la persona indicada. Bueno, eh, Joao, tenemos una pregunta más para ti. ¿Cuál es tu, tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar con el fútbol? ¿A qué nivel quieres llegar? ¿Qué, qué es lo que sueñas para ti como futbolista? Eh, mi objetivo no. Es jugar un torneo internacional como puede ser una Premier League. Salir lejos de aquí del Ecuador, ¿no? Que me gusta mucho el jugado de, del jugador Thiago Alcántara, el de Liverpool. Es un buen jugador y me gustaría llegar a jugar a la Premier League. ¿Sí? Llegar a jugar al lado de él, ¿no? Sería tan bonito y orgulloso, ¿no? es satisfactorio jugar al lado de ese gran jugador como es Tiago Alcántara. ¿Cómo se llama? ¿Diego Alcántara? Diego Alcántara. ¿Diego Alcántara? Thiago, ¿De dónde es? Thiago. Tiago, ¿de dónde es? ¿De qué país es? es de España. Español. De la selección española, sí. Ok, muy interesante. Bueno, si esos son tus objetivos, si esos son tus sueños, pues eh, siempre hay que perseguirlos y pues poder llegar, eh, esta entrevista es para poder llegar a la persona indicada y que alguien te dé el empujón a donde tú quieras, a lo que tú quieres lograr, ¿no? Y es para nosotros muy para mí, como tía, yo estoy orgullosa de tener un, un sobrino futbolista, nunca tengo, bueno, tengo un niño, dos hijos que están jugando fútbol, pero no sé a dónde van a llegar pero ya tengo un sobrino que es que le encanta el fútbol, uno de los únicos, los más buenos, pero no de una manera profesional y pues poder eh, seguir, poder ver que sigues tus tu que los persigues, sería sería más satisfactorio todavía, y si de esta manera estamos ayudando, pues nos sentimos también muy, muy este, felices de que puedas algo lograr. Y tú no sabes, tal vez podemos una vez, una vez a la semana, por unas cuantas semanas, poner un vídeo muy, muy corto en, en, en la página de Mavif, porque Mavif es una, una plataforma donde ayuda a los emprendedores nuevos, con nuevas ideas, con nuevos con, que quieren lograr algo. Podemos poner de una vez a la semana los vídeos con tu con tus este, mejores jugadas, que ya tenemos algunos, eso lo, poder, lo, lo podemos publicar y así conectar con otra gente también. Bueno, Joao, este, ha sido una, un rato bastante agradable. Se nos, al principio fue un poquito difícil conectar, pero por fin lo hemos logrado. Todo tiene su, su proceso ah, para lograrlo. Entonces, pero igual, estamos acá, estamos en una entrevista en vivo, la cual a nivel internacional se está viendo y pues o sea, es, es entendida solo en español sin embargo se est estamos hablando del fútbol, fútbol eh, esmeraldeño los mejores futbolistas de Ecuador casi todos los mejores son de Esmeraldas. Cuéntame yo ¿Cuáles son los mejores futbolistas que han salido a nivel internacional de, de, de Esmeraldas? El, el de Esmeralda eh, Ender Valencia Walter Ayobi eh... Yo vi estuvo en, en, en Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra, ¿verdad? Sí. Sí, allí estuvo Antonio Valencia tiene raíces esmeraldeñas, pero realmente creo que es de Lago Agrio. Ah, ok. Interesante. También el Chiqui Palacio, que es un, una promesa joven. Es José Cifuentes. El tanque También. Están Curtado, Están También los Curtados. También Carlos Tenorio. El Team Delgado, Jaime Iván Caviedes, que también fue un jugador excelente. Y hay muchos más también. Ah, bueno, ahora te toca a ti. Ahora claro, te toca. Hay, que, hay que trabajar para lograr el objetivo principalmente, no perseverar y con humildad ante todo. Claro, si eso es tu objetivo, si eso es lo que quieres, si con esta humildad y esta sencillez, pero con actitud quieres lograrlo, tienes una meta a lograrlo, vas a lograr. Pero bueno. Eh, como dije, ha sido una excelente entrevista Con Joao, mi sobrino Muy feliz Yo de hacer entrevistas con mi familia Con mi papá, con Joao Con, mis, con mi prima, con mi otra prima ¿Quién más viene? No sé todavía, pero todos los que quieran una entrevista Lo hacemos lo, eh, Hacemos lo que esté en nuestras manos Y si esta es una manera, pues felices Ok, bueno, nos vamos a despedir Y te vamos a decir Joao, muchísimas gracias uh, Y pues estamos en contacto por interno, ¿sí? Igualmente, no, el gusto es mío poder hablar con usted y tratar de que usted pueda darle una mano, ayudarle a uno, no profesionalmente, en lo que uno desea, en los sueños de uno, no esperando no defraudarla, y tratar de hacer las cosas bien siempre. ¿no? Muchas claro, gracias, tú, gusto. Nunca sabes, tal vez estamos por acá con la tía, no sabemos, no lo sabemos. Claro. No sé. el, el tiempo lo dirá, y la decisión de la persona en sí, de ti en este caso. La actitud y la decisión. La actitud a lo que, queda, a lo que hagas, en lo que hagas. Y claro, la decisión. Bueno, entonces, gracias, Joao. Y pues, un fuerte abrazo para todos. Y nos vemos por ahorita de desconecto de las cámaras. Y nos vemos la próxima semana. Bueno, chao, chao. Buen fin de semana para chao. todos. Chao.